Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos nuevamente a Miguel Almodóvar, experto en fiscalidad de criptomonedas y lo hemos vuelto a traer, ya que Hacienda ha hecho un cambio bastante significativo recientemente, hace un día aproximadamente, y nos gustaría que nos ayudaras a aclarar qué está pasando. Buenas, nada, como comentamos en el último vídeo, eh, Hacienda había sacado algo que nos había alarmado, que era que teníamos la duda por una casilla que había en lo que da el, el ejemplo de declaración de la renta, donde se especificaba en este caso, que cuando habías tenido una pérdida patrimonial, en, la, en este caso las criptomonedas, teníamos la duda de si un año para adelante o un año para atrás y un año para adelante, si volvías a comprar lo que era la criptomoneda o la habías comprado anteriormente la misma, por como eh, bueno, ya estuvimos comentando cómo funcionan las acciones y demás, no podías aplicarte esa pérdida patrimonial, tenías que esperarte a que pasara el año. ¿vale? Eso ahora mismo hacienda, ha habido un cambio que nos, hemos visto así de, de golpe y porrazo como que el que dice que lo voy a enseñar en un momentito, voy a compartir la pantalla si te parece bien. Sí, claro. Nada, esto es lo que vimos en su momento, cómo se uh -huh. tiene que aplicar, las casillas que vimos, y cuando entrábamos en valor de transmisión, que era el cálculo, salen exactamente las mismas casillas, la denominación de la criptomoneda, que vamos a poner BTC, porque se puede cambiar, lo vamos a decir que lo hemos cambiado, por ejemplo, por euros, el valor de transmisión, que como en su momento lo hicimos, que era, por ejemplo, el valor de emisión 10.000, con un gasto de gas de, de 150 y valor de adquisición, pues totalmente lo mismo. Pongamos que nos costó 15.000, entonces hemos tenido una pérdida. Vale, aquí hemos tenido una pérdida patrimonial y aquí había una casilla, la cual la marcamos y no se aplicaba la pérdida patrimonial. si habíamos comprado, o nos, no teníamos la duda porque no se especificaba si un año para atrás o, o un año para adelante. Por, no, los dos un año para adelante la pérdida sí se podía aplicar esa casi ha desaparecido entonces se entiende que no lo van a aplicar entonces ha habido esto es un cambio bastante grande porque la gente aparte ha habido gente que se ha puesto a trabajar para hacer todos los cálculos para mirar la declaración de la renta lleva muchísimo trabajo detrás y ahora mismo pues el trabajo ha desaparecido entonces ahora gente que ya notificaba a la gente que tenía había entrado un poquito en como con miedo de como voy a declararlo, cómo lo voy a presentar, y esto es un problema grave, a que por ahora la casilla ha desaparecido. Entonces, si ha desaparecido significa que en este momento no es necesario. Es decir, simplemente si tienes tenido pérdida patrimonial, la aplicas y ya está. Claro, todavía no ha empezado hasta el día 11 de abril, no empieza la declaración de la renta. Podríamos decir que es una rectificación dentro de lo que nos están mareando, entre comillas, para bien, ¿no? Porque al final se entiende sí. que sí podemos deducir las pérdidas, ¿no? No lo tenemos 100% claro todavía, pero... Sí, a ver, al final esto es, bueno, lo podemos entender, es un Excel o un programa, ha pasado una página web, vinculado, tú que sabes programación sabrás mejor que yo cómo funciona. Entiendo que han cogido un modelo, lo han cambiado y dentro de ese modelo está esa pestaña. ¿Por qué la han quitado? ¿Por qué se han dado cuenta? Puede ser por muchas razones. Entiendo que pueda, alguien puede haber hablado con la ciencia internamente y pueden haberlo visto, puede haber sido en un chequeo rutinario... O puede ser porque tanto yo como otros compañeros hemos hecho preguntas vinculantes sobre esto y han dicho, cuidado que esto no está legislado. Claro, aquí viene un problema que lo que estuvimos comentando y es que falta normativa. Falta una especificación de lo que es una criptomoneda, de todas las variables que hay, de falta que salga un BOE que lo especifique todo y se cuente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que yo entiendo... Espero que no lo hagan, espero que se quede así y que todo el mundo que haya tenido la pérdida patrimonial se la pueda declarar sin tener que tener en cuenta un año para adelante, un año para atrás o, o cualquier complicación o dos meses y si lo ponen así. Que igual dentro de un mes, dentro de dos semanas dicen, y espero que no sea para atrás, a partir de ahora las pérdidas patrimoniales que tengas por la compra de, de criptomonedas que sean homogéneas en este caso, no las puedes declarar. Entiendo que lo, que lo hagan de golpe. O sea, que lo hagan de un momento para adelante, no que lo hagan de golpe en la declaración de la renta en una casilla sin haber dicho nada. La gente, yo tengo gente que deberá entrar en pánico. esto, Pero bueno, ahora, más tra tranquilidad me refiero. Sí, es en este buena, caso, sí, es una, es, es una buena crisis, noticia. Es una buena no... Sí, sí, una noticia espectacular, porque todos los problemas que estaban creando con esto han desaparecido con simplemente borrar una casilla. Pero claro, el problema que tiene es que todavía no está 100% seguro que, que vaya a ser así. ¿no? Quiero decir, podría ser que la semana que viene la vuelvan a, a añadir o añadan otra cosa a ver, yo diría que no, también decía, también pensaba que no le van a quitar y que no iban a hacer absolutamente nada ni que iban a, a, a responder ninguna pregunta vinculante ni nada por el estilo, pero visto lo visto no voy a hacer nada. Igual mañana vuelve a aparecer la casilla, que igual mañana aparece la casilla o pasado o el jueves, no sé, el día de antes aparece la casilla con una explicación de que tienes que declararlo. No lo, sa no lo sabemos hasta aquel día. Por ahora, tranquilidad y respirar un poquito que si hemos tenido pérdida las podemos declarar. Vale, genial, Miguel. Pues de todos modos me gustaría recordar que vamos a dejar la página web de Calpa Asesores abajo en la descripción del vídeo, con tu contacto, servicios y demás. Y también preguntas que queráis hacer a Miguel, podéis dejarlas abajo en la caja de comentarios, ya que próximamente vamos a hacer un vídeo especial respondiendo a todas y cada una de ellas. Sí. Porque tenemos ya como cuatro vídeos en las cuales vamos a ir haciendo una recolección de todas ellas y vamos a hacer un vídeo especial, así que os animo a que claro, las dejéis para abajo para. en la caja de comentarios. Vale, Miguel, pues encantado de volver a tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por esta actualización que ha tenido Hacienda. Hemos estado súper rápidos para, para compartirla. Después del último vídeo que llevan todo malas noticias, una buena noticia. La verdad es agradable estar aquí para poder decirle que la gente esté un poco más tranquila en ese aspecto. Genial. Entonces, esperemos pues, que continúe así. Esperemos que continúe. Así. Sí, sí, que continúe. Que que ¿Eh? sean buenas no, que todo sea buenas noticias. No claro, que, claro. De aquí al resto de vídeos. Todo buenas noticias para los contribuyentes. Esperemos. Perfecto, Miguel. Pues muchísimas gracias. Eh, un abrazo gracias. y nos vemos muy pronto.